Entre los méritos que han llevado a los miembros del Consejo Navarro de la Cultura a proponer a, como Premio Príncipe de Viena 2022 para Pedro Salaverri hay uno que describe perfectamente su alineamiento con esta concepción de la cultura como elemento de acción política. Me refiero a su labor como animador e impulsor de las carreras de muchos artistas. Es uno de los artistas navarros contemporáneos más reconocibles, el pintor del paisaje. Ha iluminado de color valles, montañas, pueblos, ríos y algún que otro despacho. Pero pinta horizontes, Pedro pinta horizontes de lugares cercanos y en su obra intuimos una Navarra sintética, esquemática, pero reconocible. La cultura no debe ser vista desde una óptica de mero espectador. Nos obliga a involucrarnos porque es intrínseca al vivir en sociedad. Necesitamos la cultura como el respirar y más hoy, que nos enfrentamos a la amenaza de la segmentación, el individualismo y la vanidad. Comencé a trabajar a los 14 años en un estudio de arquitectura. En él aprendí a hacer las cosas con el orden y la lógica imprescindibles en ese ámbito, algo que siempre me ha parecido necesario. Pero también bullían en mí muchas emociones. Paralelamente mente, en esos años había empezado con mis hermanos a hacer excursiones montañeras. Esas vivencias tan intensas quise contarlas en mis cuadros para animar a otras personas a que disfrutaran de aquello que amábamos, aunque no lo mitificábamos aspiraba a que en los cuadros que pintaba se plasmara mi convicción de que el arte y la vida pueden ser la misma historia. La pintura ha sido en mí un continuo proceso de preguntas a las que he intentado responder. Gobierno de Navarra. aco Na Gobernua.